mi nombre es Amaya Coca Cocabandrés, soy navarra y soy de Pamplona de toda la vida. Actualmente llevo 5 años viviendo en Irlanda, en la ciudad de Cork, y trabajo en el Cork University Maternity Hospital. Soy matrona y lo que más me gusta de mi trabajo es poder acompañar a las mujeres y a sus familias en esta nueva etapa de la vida, que a la vez que bonita puede ser muy dura, además de la independencia que tenemos en el hospital, así como la facilidad que nos brindan para seguir formándonos y estudiando. Lo que más hecho de menos de mi tierra, aparte de mi familia y mis amigos, son los Sanfermines, por supuesto, unos buenos pinchos eh, los domingos y la facilidad que tenemos para movernos, la buena comunicación que tenemos con el transporte público, porque aquí es una locura. ¡Hazte next!